La manera de ver la información cambia constantemente a través de los años. No es lo mismo ver una noticia de 10 años que verla ahora. Hoy en día la información se ve en video. El video a través de los años ha ido tomando cierto poder, cierta relevancia en lo que es el mundo de la internet. Un caso real es YouTube que es actualmente el segundo buscador más usado en el mundo, y se espera que para el 2020 sea el número uno. La pregunta es, si el video es el rey hoy en día en la información, ¿por qué no se usa? La respuesta es simple, los programas de edición de video pues llevan cierta complejidad en cuanto a uso se refiere, todo esto hasta ahora, porque llegó InVideo. Mi nombre es Johnny Mora y quiero presentarte esta propuesta que te va a permitir usar o editar video de una forma fácil y sencilla. Con InVideo podemos editar video con tan solo pocos clics en nuestro mouse ya que provee plantillas prediseñadas que nos permiten hacer vídeo sin ni siquiera tener un conocimiento amplio en cuanto a este mundo del video. Además, con InVideo podemos editar vídeo sin la necesidad de tener una supercomputadora ya que los videos que editas en InVideo se editan desde internet interesante todo lo que hace se queda en línea los videos puedes importarlo puedes exportarlo puedes descargarlo desde tu computadora lo que tú quieras cualquier persona puede ser un video desde un youtuber hasta un empresario que quiera impactar su audiencia con información en video. en este curso de un tenemos viendo cinco unidades en la primera estaremos viendo conceptos básicos que tienen que ver con el mundo del video. en la número 2 estaremos viendo estrategia para mercadear, para publicitar tus videos para que impacten tu audiencia en el módulo número 3 estaremos trabajando con plantillas prediseñadas en el módulo número 4 estaremos trabajando con videos desde cero, es decir sin plantillas y finalmente en el módulo número 5 estaremos dando recomendaciones finales y al final un regalito por llegar hacia la meta ya no hay excusa para editar videos. video ahora con InVideo la edición se hace fácil y sencilla te espero en el curso.